Valendo. Ya. Ya. Eh, eh, soy boliviano, aquí estoy en Brasil por una invitación de MST de Brasil, y de, pertenezco a MST de Bolivia. Vengo de la, del departamento de Santa Cruz, de, de una región de chiquitos. Soy, soy coordinador de Tierra y Territorio, la segunda persona de MST de Bolivia. Este es sobre el, sobre el cambio de la nueva constitución política del Estado. La nueva constitución política del Estado nos favorece a los campesinos. Las, de forma, las nuevas de forma agraria, eh, la dotación de tierras comunitarias ya no individuales. Solo las dotaciones se está haciendo en comunidades. Respecto a esto, pero el 100% no se está cumpliendo, ¿no? Yo creo que estamos diciendo en el proceso y estamos empezando. Yo creo a medida que vamos a ir, se va a cumplir todo porque nuestro presidente nos apoya, por lo menos con, lo, con las leyes, con algunos artículos, ¿no? el acceso a la tierra. Sobre la agroecología, MST está practicando. Casi el 80% sembramos eh, ecológicamente, ¿no? especialmente en mi comunidad. Siembra, eh, sésamo, maíz, sandía, arroz, tomate, puro ecológico. ¿no? Entonces, yo creo tenemos que cambiar eh, los, pro, eh, los productos transgénicos con productos ecológicos. Sería para el bien de nuestras comunidades, de nuestro país y del mundo. ¿no? Y si no lo hacemos eso, no, los transgénicos... Nos, con el tiempo puede, puede ser que nos hagan daño ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado en eso porque si antes en el mundo o en los países o en las comunidades producía ecológicamente no se, no se conocía los agrotóxicos parece la humanidad nos hemos equivocado eh, con la tecnología la, te, la tecnología nos ha llevado a los transgénicos entonces, es hora ahorita para salvar el mundo, el medio ambiente, todo ese, es mejor es cambiar. Sí, eso sería todo.